¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Manuel Larrondo y soy abogado, docente universitario. Y en esta ocasión vamos a analizar eh, un tema que es eh, trascendental, novedoso en lo que hace a la libertad de expresión y el ejercicio de periodismo profesional. Porque se vincula con el secreto de la fuente de información periodística y cómo se ejerce o cómo se protege la identidad de la fuente en la época de las redes sociales y la vigilancia en línea de las distintas plataformas. Y para poder abordar este tema, les voy a compartir eh, una serie de diapositivas que he generado justamente para poder ir analizando casos concretos en los cuales vamos a eh, analizar distintas eh, situaciones que han tenido lugar sobre todo a lo largo del siglo XXI, y también, por qué no, antes, pero que vamos a hacer eh, referencia para entender si esa protección que merece la periodística eh, actúa y es garantía del ejercicio del derecho humano a recibir, investigar y difundir información. Porque ellos están parados por el artículo 3 del Pacto San José de Costa Rica, así como el, el Tratado de Derechos Humanos Europeo y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que también lo, lo aborda. Eh, si bien, para empezar, una introducción, si bien la protección de, de, de, de la identidad de la fuente en algunos países está amparada por ley, o bien en los códigos de ética profesional, eh, eso no impide que en ciertas ocasiones eh, toda persona que ejerza este, este derecho de recibir, investigar y difundir, pueda también ampararse en, en, en invocar el secreto de la identidad de la fuente de información periodística. Ahora, también puede estar sujeta a, o pues ya sea, a, a intentar eh, que revele esa identidad por decisión judicial, por pedidos administrativos, por su empleador, o incluso hasta por la vigilancia en línea o de alguna manera acceso a los datos y metadatos a los cuales está sujeto por el uso de dispositivos electrónicos y plataformas virtuales. Y entonces, en ese contexto incesante de avances tecnológicos, de coyunturas políticas, sociales, de la interacción que mantenemos con las plataformas virtuales y el uso de dispositivos electrónicos, de alguna forma voluntaria o involuntariamente nuestra expectativa de mantener nuestra privacidad en las comunicaciones, se encuentra claramente ¿no? eh, Entonces, teniendo en cuenta ese, esta, esta pequeña introducción y este contexto que nos circunda, vamos a tratar de abordar la temática con cita de casos reales, y cómo a su vez han mutado los roles, tanto hoy en día, eh, ya que somos todos, todas, potenciales comunicadores y comunicadoras, al contar con un dispositivo electrónico en nuestro poder, registrar audios como imágenes. Por lo cual surgen estas primeras preguntas que disparan esta, esta clase. Hoy en día, tanto periodistas profesionales como bloggers, tuiteros, youtubers, instagramers, tiktokeros, activistas, cualquier otra persona, puede ejercer libremente su derecho humano a recibir, investigar y difundir información. ¿Garantizando el anonimato de las fuentes? Con el fin de acercar algunas reflexiones y preguntas, eh, vamos a tratar de determinar eh, quién es hoy considerado periodista en el siglo XXI. ¿Hay diferencias con quién es rotulado como fuente o filtrador o filtradora? Antes que ello, vamos a ver también qué es el secreto de la fuente de información periodística. Es tan importante... Eh, para garantizar que toda la, la ciudadanía pueda acceder a la información. Eh, su protección tiene que ser absoluta. ¿Está garantizada la intimidad de las comunicaciones electrónicas? ¿Qué rol cumplen los intermediarios, como las plataformas, las redes sociales, en garantizar o no los servicios de mensajería, las comunicaciones encriptadas? La inteligencia artificial, la vigilancia estatal, privada, en línea, ¿qué incidencia tiene? sobre todo cuando se invoca la doctrina de la seguridad nacional como excusa para poder inmiscuirse en las comunicaciones. Bueno, comencemos. Comencemos para, para analizar en particular un breve eh, que tiene que ver con el marco convencional y constitucional. El derecho humano a recibir, investigar y difundir lo sabemos es un derecho humano consagrado en los tratados internacionales, empezando primero por la Constitución Nacional, en su artículo 14, de publicar la por la prensa, sin censura previa, el artículo particularmente 43 de nuestra Constitución Nacional Argentina, que dice que está prohibida, digamos, de una forma, no se puede afectar el secreto de la fuente de información periodística a través de una acción judicial por la cual se intente obtener una orden para que, eh, un periodista revele cuál es la fuente de información. Eso hoy en la Constitución lo prohíbe. Y, sí, y por supuesto tenemos el artículo 13 del Pacto de San José Costa Rica, que es eh, el centro troncal de esto, como a nivel constitucional, que protege tanto la libertad de expresión, de pensamiento, y prohíbe todo tipo de censura. Todo tipo de censura. Eh, previa, posterior, directa, indirecta, privada, pública. Y por supuesto el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos y el de 19 también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que refieren a qué cosa? Restricción, que aplicar una restricción a la libertad de expresión, a la libertad de expresión. Toda restricción tiene que ser por ley, dictada por una ley, que significa que deben ser, en esa ley tienen que estar dispuestas ciertas condiciones y claridad y precisión para que sea interpretado por autoridades judiciales ante una eventual contienda, pero que esa ley también tiene que estar imbuida de una necesidad, una justificación. Y esa restricción a la libertad de expresión, quiere decir el límite, tiene que ser proporcional. ¿Proporcional a qué? Al derecho que se quiere proteger. Eh, y, por supuesto, eh, debe tender a esa restricción a proteger en un interés legítimo enumerado, como puede ser la protección de los derechos, de la reputación a los demás, la seguridad nacional, que lo vamos a ver porque es una de las utilizadas excusas para restringir la libertad de expresión, el orden público, la salud pública, como ejemplo concreto lo hemos visto en la pandemia estricta, donde si bien podíamos hacer eh, manifestaciones online, estaba limitada el derecho a reunión a, a, a, con, en sus domicilios, con gente, con amigos, familia, a un número acotado, justamente por una situación de pandemia. Pero... Momentánea, digamos, acotada un tiempo y, y, y limitada. No es algo que se pueda establecer de forma continua. Aclaración esta, he hecha esta aclaración para entender lo de las restricciones, de cómo tienen que estar eh, efectuadas, avancemos un poco con qué es el secreto periodístico. El secreto periodístico, como está puesto en la filmina, es en principio un derecho subjetivo, lo decía la doctrina en general, de naturaleza pública que lo ejerce el periodista profesional, el que ejerce el periodismo remunerado en la zona de dependencia o bien freelance, pero también se ha abierto la puerta a que se lo reconozca a toda otra persona que no necesariamente ejerce en forma profesional la comunicación. Porque, recordemos, es un derecho humano. Integra la libertad de institucional de prensa y el debate eh, con, que, que se genera es este secreto de mantener la identidad de la fuente. Cuando uno un comunicador profesional o amateur difunde información, en particular de interés público o tal vez, tal vez más mundana, merece una protección a rajatabla, constante, o haya ciertas excepciones a esa protección a, a mantener la identidad de la fuente. Eh, ahora vamos a ver algunos casos concretos de excepciones a, a esa, esa regla, ¿no? si es absoluta la protección o relativa. Algunas características que tiene que saber tanto el comunicador profesional como el que es quien ejerce de forma amateur la comunicación, ya sea porque tiene un canal de YouTube, porque tiene cuentas en las redes sociales. La información, en principio, debe ser obtenida en forma lícita, ¿no? La fuente que transmite la información al periodista o al comunicador para ser emitida, debería haberse obtenido esa información en forma lícita. Ahora, no quita que la vía ilícita también sea una... Forma de obtener información. Uno puede pensar, ¿cómo ilegalmente? Accediendo a archivos, hackeando una cuenta. Podría llegar a ser una forma ilegal. Ahora, eso, esa actitud, al periodista o, la, o al comunicador, comunicadora, no se le traslada a esa ilegalidad cometida por el, el, la fuente. O sea, no debería interpretarse que el periodista también está cometiendo una ilegalidad. En principio, ¿no? Y otra, y otra característica... Importante es que eh, cuando un periodista o comunicador o comunicadora enfrenta una citación judicial, una suerte de proceso, porque su investigación o su publicación dio pie a que mm, se vincule o esté eh, eh, relacionado con una acción delictual, eh, imaginando el supuesto de que ese periodista o comunicador es citado citada a sede judicial o policial, a que los revele la identidad de la fuente, se puede amparar la garantía de no declarar del artículo 18, por supuesto, sobre todo cuando esa manifestación sobre la identidad de la fuente puede llegar a involucrarlo o involucrarla o autoincriminarlo. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo y esa es una de las garantías que hay que tener en cuenta en el momento clave de ser citado con motivo de esta divulgación que parece de suyo, que va de suyo, pero que es importante saberlo. ¿no? Cuando el periodista o comunicador no revela la fuente y dice alta fuente, según mis fuentes o las fuentes confidenciales que han pedido reserva, tiene que quedar claro que ese comunicador o comunicadora lo que está haciendo es preservar la identidad sin duda, pero asumiendo la responsabilidad civil y penal de todo aquello que esté manifestándose, la información que esté diciendo y que puede afectar derechos de terceros la está asumiendo el comunicador, porque está preservando la identidad de la fuente, pero está diciendo yo soy el responsable de lo que estoy publicando. Distinto es cuando uno cita la fuente directamente a la audiencia le está diciendo el que lo manifiesta, está direccionando el ojo hacia quien lo manifiesta. Y por supuesto, en ese pacto o acuerdo que hay entre el periodista, el comunicador y la fuente, la única excepción, digamos, en principio, es que... Eh, de, de, de levantar el anonimato de la identidad de la fuente, justamente que la propia fuente sea la que autorice al comunicado a de decir, te autorizo de decir mi nombre. ¿Y por qué ustedes dirán, tan el pacto? Porque el pacto con la fuente garantiza que tanto el comunicador y la prensa puedan continuar informándose, preservando la identidad porque la fuente está, tal vez, en riesgo de vida, o eh, no tan extremo en vida, pero sí con sanciones que pueda llegar a padecer en alguna situación social, laboral. Con lo cual, garantiza que la información fluya y se difunda, y como decíamos al principio, en situaciones extremas, el periodista comunicador citado por la policía, la justicia, o bien no, pero toma conocimiento de que está en transcurso un delito, que puede llegar a afectar a mucha gente, un daño potencial, eh, ¿estaría relevado de mantener ese secreto? ¿Esa, ¿Esa identidad? ¿El anonimato? Porque si revela la identidad tal vez salve vidas, son casos extremos, pero el primer juez o jueza es el comunicador, es el titular de ese derecho, no es el medio de prensa, el empleador, no es este, un tercero, que si bien un periodista o comunicador puede compartir la identidad de la fuente por la entidad de la investigación, lo puede compartir con sus editores, eh, él es el titular de ese derecho, y es el que está evaluando quién es el, en qué situaciones haría pie digamos, para ceder esa protección. ...esta pregunta que viene por ahí, ¿no? Hablamos, hablamos de periodistas, comunicadores, eh, comunicadoras, no profesionalmente, pero que ejercen este derecho, y tratemos de resolver esta, esta cuestión, ¿no? ¿Quién es periodista hoy? ¿Quién tiene por el periodismo? La evolución de la figura del periodista, eh, como se entiende en el siglo XXI, no es la misma que en el siglo XIX, cuando empezaron las primeras publicaciones gráficas en el Río de la Plata. La opinión consultiva número 5 del año 85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se expidió justamente porque el gobierno de Costa Rica le consultó si una ley de ese país era compatible con el Pacto de San José de Costa Rica. La consulta era, esta ley está obligando a que todo periodista debía inscribirse obligatoriamente en un colegio profesional de periodistas para poder ejercer la profesión. La Corte concluyó que esa ley era inviable no compatible con el Pacto de San José de Costa Rica, y por qué dijo que no era viable obligar al periodismo a matricularse. Porque Dice algo que es totalmente lógico. El periodismo es la manifestación primaria, principal de la libertad de expresión del, del pensamiento. Pero no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio público a través de la aplicación de algunos conocimientos o capacitaciones adquiridas en la universidad. Como sí podría suceder con otras profesiones, como la abogacía, la con, contadores, eh, psicólogos, médicos, que justamente el ejercicio de esas profesiones no son un derecho humano como el de recibir, investigar y difundir información. Con lo cual, en concreto, el derecho humano de, a libertad de expresión no es exclusivo de una cierta categoría o profesión que ejerce una persona, sino que pertenece a toda persona. Y ahí es cuando... Eh, la Corte adelanta normas de interpretación que se derivan del derecho internacional, es decir, que la interpretación de los derechos debe ser la más favorable a la persona. También lo, eh, lo acompaña esta opinión consultiva número 5, la Declaración de Principios de, de la Libertad de Expresión de la OEA del año 2000, el principio número 8, que también refiere a que todo comunicador social tiene el derecho de mantener su fuente de información, notas, datos personales, archivos profesionales y confidenciales. Y más aún cerca de estas fechas, porque el año 2000, también hubo informes de la Relatoria de Libertad la de, de Expresión, 2013, en donde, fíjense cómo refiere, ¿no? que todos los y las periodistas son aquellas personas que observan, describen eventos, documentan, analizan eventos, declaraciones políticas, con el propósito de sistematizar la información, recopilar datos y análisis para informar a los sectores de la sociedad en su conjunto. Y en ello incluimos a toda clase de comunicador que pueda imaginarse, ya sea en redes relación de dependencia, como aquellos en freelance, y e incluso hasta los periodistas ciudadanos, como se les suele llamar, que circunstancialmente desempeñan ese rol y lo comparten en, en las redes sociales. Avanzando un poco, un poco entonces en los casos concretos, teniendo en cuenta entonces que el, hoy el periodista del siglo XXI es una figura amplísima, y por más que haya... Eh, diferencias en cuanto a la profesionalidad de su ejercicio. Les pasemos un poco a algunos de los casos que han tenido más contundencia y cómo se van relacionando con la, la política, ¿no? de alguna manera, la, la, la denuncia que ejerce el periodismo en cuanto a la garantía de la verdad y la libertad de, de informar. Uno de los casos paradigmáticos ha sido el de Garganta Profunda, en Estados Unidos, de acá del 70, en donde Mark Feld fue el confidente anónimo de los periodistas de, de Washington Post. Eh, Woodward y eh, Bernstein. Ustedes sabrán, en este caso, la Carta Profunda, recién su identidad se dio a conocernos hace muchos años atrás, eh, fue quien sugirió a los periodistas de Washington Post que siguieran un rastro del dinero que se le pagaron a unas personas que fueron detenidas por instalar micrófonos en el complejo Watergate, donde se espió, el gobierno Nixon espiaba a los contrincantes políticos. Esto motivó después... Eh, una, una, por supuesto, una, una sanción a Nixon, de alguna forma, implicó su, su dimisión a la, al gobierno, al, a ser presidente de Estados Unidos. Otro de los casos que también se vinculan con el, eh, el ejercicio, o, o determinar quién es periodista, o cómo influye el, el tema del secreto de la fuente para revelar identidades, ¿no? para revelar información. Eh, la Corte de Estados Unidos, también otro caso en el 1972, en el caso Brandsburg contra Hayes, un caso particular, vamos a ir concreto a lo que dice, eh, que, que, que implica la función informativa, ¿no? que eh, los representantes de la prensa, dice la Corte, eh, organizada, esa actividad es también realizada por conferenciantes, encuestadores políticos, novelistas, investigadores académicos y también dramaturgos. Y la Corte dice, casi cualquier autor Puedo afirmar con bastante precisión Que está contribuyendo al flujo de información al público eh, Aquí, en este caso particular Se analizó si era procedente que un periodista se negara a declarar Invocando la protección de la fuente De la primera enmienda de la Constitución Nacional ¿no? Pero le dio una suerte de amplitud A quién es periodista, cómo se ejerce Fíjense, en la década del 70 Pero no deja de tener una una vigencia actual, ¿no? Lo que mmm, le sigue al otro caso, que es, ah, es citado por el ya más moderno de 2006, Jason Grady contra, bueno, dice, versus el Superior Tribunal de Santa Clara. Eh, en este caso, el caso llegó, a, a, por vía de apelación, al Tribunal Superior de California. Y en cuanto al concepto que estamos tratando de determinar, quién es periodista o, o a quién se le reconoce este derecho a mantener la identidad de la fuente, la el tribunal acá, la Corte Superior de California, consideró que los bloggers, que estaban siendo Jason Grady y, y, y demás, que eran personas que son titulares de un portal de Internet, de un blog gratuito, y que publican información, al igual que los periodistas tradicionales, tienen derecho a mantener la confidencialidad de la fuente. ¿Qué habían hecho estos muchachos? Habían publicado en su blog un producto que la firma Apple estaba por lanzar, pero se anticiparon. Apple al enterarse que hay una información que se filtra por otros portales, como este, este blog, solicitó que revelaran quién fue su fuente. Los bloggers se ampararon en el secreto de la fuente de información, el tribunal avaló que se mantuvieran en esa, eh, en esa protección. A nivel nacional tenemos a esto de cómo se ejerce el, el, la comunicación y los derechos de reconocimiento de de la fuente de información periodística, tenemos a alguien que justamente ejerció en forma profesional, como Tomás Catán, periodista del Financial Times de Londres, que en el 2002 publicó una serie de artículos vinculados con las coimas en el Senado de la Nación Argentina por la sanción de una ley de reforma laboral en el gobierno de Fernando de la Rúa. Tomás Catán, al publicar esas notas, fue citado judicialmente e instado a que revelase cuáles eran sus fuentes porque estaba bien una investigación en curso acerca de la corrupción. Eh, oponiéndose a organizaciones sociales como el CELS y, y siendo asistido jurídicamente, eh, se impidió que se avanzara sobre esa investigación, porque al negarse Tomás Catán a dar sus fuentes, el juez quiso ir por un costado y pedir que se le, eh, a las telefónicas se informara acerca de las llamadas entrantes y salientes al teléfono móvil del señor Tomás Catán, lo cual fue objetado judicialmente y la, y la Cámara de Apelaciones dio orden de que se destruyan esos listados. Porque la, la relación era, investigación judicial, usted tiene que seguirla por un canal distinto a eh, no afectar el derecho a la libertad de expresión o a la información. Sin embargo, deja la puerta que como diciendo, agote las vías de la investigación y deja la puerta diciendo como diciendo, si no, si no lo encuentra, puede ir por acá. En principio, entonces, la doctrina es no debería acudir a lo fácil de ir al periodista. investigue señor juez. ¿no? Ya años más adelante tenemos un informe que elabora la retoría de Libertad de Expresión de la ONU, a cargo de David Kaye en ese momento, 2015, que también acompaña un poco esta, esta nueva concepción en cuanto a qui quién ejerce, quién tiene derecho y quién es periodista. El informe de David Kaye eh, de la ONU dice que hay personas que son periodistas profesionales, pero que informan al público y llevan a cabo, aquellos que no son profesionales, una función vital de fiscalización pública. Validan así la postura por varios organismos internacionales que eh, recurren a términos más generales que la mención tradicional de periodista. Como por ejemplo, cuando se refiere a profesionales de los medios de comunicación, trabajadores de los medios de comunicación, personas que se dedican a las actividades de comunicación, lo dice la Comisión Africana de Derechos Humanos. Eh, y sumado a este informe del 2015 Tenemos la resolución del número 68 Del 2013 de la ONU Que también aporta unos conceptos Diciendo que el periodismo está en constante evolución Y ha llegado a incluir aportaciones de instituciones Del sector de los medios de comunicación Particulares Y una serie de organizaciones que buscan Reciben, difunden todo tipo de información e ideas Tanto en línea como en los demás medios de comunicación y fíjense que incluye la, la figura de organizaciones, o sea, activistas, ONG, portales, que ahí vamos a ir avanzando hacia casos concretos, como el de Julian Assange y Wikileaks. Eh, y si a todo esto le sumamos otro que se está irrumpiendo hoy en el siglo XXI, la inteligencia artificial, ¿podría llegar a ser considerada sujeto de derechos y con derechos a, a mantener...? La identidad de la fuente de información periodística. No hace muchos años, en el 2019, un informe del Instituto Reuters para el estudio de periodismo de la Universidad de Oxford se llamó Periodismo, medios de comunicación, tendencias y predicciones. 2019, las predicciones se dan cuenta que ustedes en dos años o menos pasan rapidísimo. Los principales medios en esa en, hasta hace tan solo tres o cuatro años consideraban apropiado usar inteligencia artificial y machine learning. Pero no a expensas de los editores, según anticipaban algunos medios de comunicación. ¿Para qué iban a usar la inteligencia artificial? ¿Cuáles eran sus proyectos? Y en principio hay un componente económico, por supuesto, mejorar las recomendaciones de contenidos, entender las preferencias individuales y personalizar cada edición en formato, tiempo, frecuencia, para el usuario, para el lector. Automatización de las historias y videos. Y proporcionar también herramientas para ayudar a aumentar y apoyar a los periodistas a lidiar con esta sobrecarga de información. Pero sin dudas también hay una suerte, una suerte de reemplazo de aquellos que ofician como conductores, por ejemplo televisivos. La imagen a la derecha abajo, ustedes verán una figura humana de un hombre que no es un hombre en realidad, sino que es inteligencia artificial usada por la agencia estatal china Xinhua, que en 2018 informó que incorporó a su plantilla a un conductor de noticiero que, justamente tiene apariencia humana pero no lo es, desarrollado con inteligencia artificial y aprendizaje automático. Entonces, eh, en ese contexto de avance tecnológico, de que las Naciones Unidas en su informe de 2018, en el reporte especial de la promoción y protección de los derechos de libertad de expresión, se refiere a los algoritmos y a la inteligencia artificial. Que esto excede incluso a la actividad periodística, pero que es necesario tenerlo presente. Apli a pesar de, bueno, de, de explicar qué, conjunto, qué, qué es un algoritmo, los conjuntos de datos masivos, los historiales que, co que combinan historiales de navegación, datos demográficos, eh, destaca que las fuentes de noticias de las redes sociales presentan contenidos según evaluaciones subjetivas del grado de interés o atracción que puede tener para el usuario. Con lo cual, eh, las personas pueden tener poca o ninguna exposición a ciertos tipos de materiales o contenidos sociales, o políticos, críticos publicados a las plataformas, y la IA configura entonces el mundo de la información de una manera que es, dice la ONU, opaca para el usuario. Eh, y, y a menudo incluso para la plataforma administradora. ¿Y por qué dice Opaca porque no sabemos cómo llega a ciertos resultados y, y de alguna manera no se informa por qué se llega a ciertos resultados. Y en ese contexto, entonces, un poco la humorada, si quieren humor sarcástico, pero ¿de qué manera pueden los periodistas, y los que no son periodistas profesionales, pero comunicadores, proteger las fuentes de información periodística? En un mundo de conectividad, de comunicación constante y de interacción en línea. Necesariamente debo remontarnos y ir un poquito más años atrás, eh, al 11 de septiembre de 2001, como todos, la mayoría lo, lo saben, fue el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, eh, y a raíz de este trágico suceso, la administración del entonces presidente George Bush ordenó adoptar diversas medidas invocando la doctrina de la seguridad nacional. ¿Y qué constituyó eso? La instrucción a la Agencia de Seguridad Nacional para que monitorease en secreto todas las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos estadounidenses, pero sin orden judicial, que se requería por la ley. Pero a partir de ese momento, entonces, con el correr de los años, en muchos países del mundo se instrumentó un avance tecnológico significativo de parte del Estado, en conjunto con las empresas, en controlar, vigilar toda clase de participación en línea o fuera de línea de las personas. Y cuando hablo de toda actividad, es toda actividad. Incluso la más simple que hacemos en línea. Para poder avanzar entonces en este contexto de la doctrina de la seguridad nacional, de quién es periodista, de, de, la, eh, de cómo se invoca la, la, la, esta doctrina de la seguridad nacional, para cómo, digamos, límite de, de, de poder acceder a las fuentes, al control, a la vigilancia, Necesariamente tenemos que referirnos al caso de Julian Assange eh, y Wikileaks. ¿Qué pasó en este caso? Vamos a hacerlo lo más rápido posible, o sencillo, pero para que se tenga en cuenta ¿no? y de tratar de determinar quién es fuente, filtrador, periodista, en mayo de 2019 el gobierno de Estados Unidos presenta ante los tribunales de Virginia una acusación formal contra Julian Assange, autor, eh, fundador y editor de Wikileaks. ¿Qué se le imputa en esa acusación? Haber vulnerado la ley de espionaje de 1917. Esa ley, sancionada en la época de la Primera Guerra Mundial, implica que se lo acusa de conspirar contra Estados Unidos al facilitar la adquisición, transmisión de información clasificada relacionada con la defensa nacional y de difundirla justamente en el sitio WikiLeaks ¿Qué se lo acusa también de haber puesto en peligro la seguridad de cientos de personas que colaboran en diversos países frente a la posibilidad de que se revelase su identidad. Y además de eso, se le imputa haber incitado a Chelsea Manning, antes Bradley Manning, que ahora vamos a observar, era un ex soldado, ahora es Chelsea Manning, principal fuente y ex integrante del ejército de Estados Unidos, se lo imputa a Assange de haber Instado a Mani de haber, eh, de, de haber facilitado 700.000 documentos clasificados que fueron publicados por Wikileaks. Para tener una idea de lo que ocurre con Julian Assange, desde 2012 hasta 2019 estuvo asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, Inglaterra. Ecuador relevó su permiso ante un cambio de autoridades en ese país, lo cual explicó que a si Sánchez fuera detenido en Londres, está en una cárcel de, de, en ese país, al aguardo de definir si es extraditado o no a Estados Unidos. Estamos hablando, estamos hoy en febrero de 2023, todavía eso está en, en transición. Vamos a, a observar también qué fue lo que publicó el portal Wikileaks y que les quiero compartir porque él hizo público un video grabado desde un helicóptero de ataque de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos mientras sobrevolaba Irak en 2007. Y ustedes acaban a ver en el video que un piloto dispara desde el aire, da muerte a civiles, entre ellos periodistas, de la agencia Reuters. Eh, este video lo, pus, lo publicó Wikileaks. Y junto, como les decía, miles de documentos secretos relacionados con la guerra de Afganistán que demuestran cierta eh, corrupción o ciertos manejos no, no, no, no acordes. Eh, como así también un manual de armada de Estados Unidos para los soldados de la base de Guantánamo, en Cuba. 250.000 mensajes del departamento de Estados Unidos que revelaron episodios inéditos ocurridos en los puntos más conflictivos. Pero lo paradójico de esto, y esto viene acá la, la complejidad, es que toda esta información, de las cuales estoy haciendo referencia, que publicó Wikileaks, fue a su vez puesta a disposición de los principales medios de prensa gráficos del mundo, como pueden observar a la derecha, que estoy hablando de The New York Times, The Guardian, de Der Spiege, El De Monde, El País de España, y otras organizaciones de medios. Todos estos medios estudiaron esos documentos, elaboraron, redactaron sus crónicas periodísticas con sus propios equipos profesionales. Pero quien hoy está detenido a la aguardo de una extradición y por posible condena a 70 años es Julian Assange. Solamente. No el resto. Y vamos a ver por qué. Porque en general se le atribuye al gobierno de Estados Unidos a Assange que no es técnicamente periodista. Veamos brevemente qué fue lo que publicó el portal Wikileaks eh, del helicóptero ahora conmoción cuando eh, había una matanza de periodistas y también eh, matanza de miles, así se ven a los soldados festejar la puntería inclusive se ríen de lo que está pasando. Bueno, las imágenes son eh, tremendas de eh, civiles desde un helicóptero a muchos metros de distancia eh, de alguna forma eh, demuestra cómo cómo se fue utilizando este, eh, la metodología de la guerra y los, la, el ejército estadounidense y esto fue publicado por Wikileaks y difundido también por otros, por otros portales periodísticos digamos de prensa profesional pero recuerden la pregunta ¿no? ¿quién es periodista? ¿quién es fuente? ¿cómo es? Si sos filtrador o no. Acá tenemos un mix de imágenes <coughs> para tratar de entender un poco la, la situación. Arriba a la derecha ustedes pueden ver a Bradley Mani, hoy Chelsea Mani, que fue el oficial del ejército, que fue fuente de Wikileaks. Y ustedes miran cómo es esto y cómo determinaron que era Chelsea Mani la fuente de Wikileaks. Julian Assange no reveló su identidad de, de Chelsea Mani, nunca. Eh, lo que ocurrió fue que eh, Wikileaks tiene un sistema en, de encriptación, porque así lo promociona lo, forma, eh, por el cual eh, que la, la, la fuente puede acceder en forma encriptada a través del de sistema similar eh, a Tor en donde eh, de forma encriptada puede subir videos, documentos, etcétera y eh, esa información el, el titular, en este caso Wikileaks nunca va, a tratar, nunca va a poder saber quién es, garantizando el anonimato ustedes dirán ah bueno, pues está actuando como espía los medios de prensa tradicionales como Washington Post o, o New York Times actualmente utilizan... Ustedes abajo a la derecha podrán ver que dice SecureDrop, es un sistema similar al que usa Wikileaks, pero usan estos dos medios tradicionales de la prensa para cifrar las comunicaciones, ocultar la dirección IP de la computadora, de la fuente. no minimiza los rastros digitales utilizando mejoras prácticas. Por ejemplo, limita la recopilación de información registrada sobre el navegador, la computadora, el sistema operativo, eh, al usar TOR, para cifrar y anonimizar sus comunicaciones, eh, usa también HTTPS, que es un certificado con el nombre del navegador, ¿no? eh, almacena envíos de forma encriptada y aísla físicamente a SecureDop del resto de la red. Pero, fíjense que incluso Washington Post y New York Times advierten, ojo, ningún sistema seguro podría haber riesgo de que alguien descubra la identidad de la fuente. Entonces, como consejo a la fuente, le dice: usa una computadora segura para comunicarse con la prensa o con los, con los difusores, digamos. Una que no mantenga eh, software empresarial o malware. Eh, usa un sistema operativo que ayude a preservar la privacidad, por ejemplo, Tails. Que se eliminen el rastros de comunicación que almacena la computadora, como las copias de los mensajes, el nombre clave asignado al usar servicio, y que se ejecute. Cualquier archivo que, que se haya enviado a la, a la prensa a través de una herramienta de depuración de metadatos. ¿Y esto por qué? Porque para minimizar el riesgo de enviar involuntariamente información incrustada en documentos que pudiera llegar a alertar de quién es la identidad. ¿no? Eh, todos estos medios aconsejan entonces utilizar medios técnicos para que las fuentes de, se comuniquen y transmitan información eh, a, a, la, a la prensa sin que puedan ser detectadas. Y, y, y relacionando con el concepto de periodismo, o quién es periodista, lo tenemos al lado de Julian Assange, abajo a Glenn Greenwald, Greenwald que era periodista del diario The de Guardian, hoy tiene su propio proyecto periodístico, y según él, en cuanto a determinar si Assange es o no periodista, dice, sí, hace periodismo. Claro que hace periodismo. Y agrega, cualquier ciudadano puede revelar información de interés público. Y destacó, como dijimos recién, Julian Assange, fue, no fue fuente, fue socio de todos los principales medios que trajimos recién, New York Times, Guardian, Washington Post, El País. Y en estos dos últimos, New York Times y Washington Post, promueven, como, dice, eh, como explicamos recién, el mismo sistema de encriptación con la, para garantizar la fuente. Y en lo que hace a Juliana Assange, en una entrevista que le dio a Fontevecchia para el diario Perfil, destacamos que su visión crítica acerca de quién es hoy periodista, ¿no? o cómo ejerce hoy el periodismo, según él, una visión muy pesimista, muy crítica, dice, son agentes de prensa de grupos sociales con quienes quieren congraciarse. Con, también con el editor del periódico, con los dueños de ese grupo, y más importante, de la constelación política con la que el grupo está asociado. Eh, en realidad, lo que dice él, para introducir las cuentas, es que el periodismo hoy se ha transformado en una suerte de vocero de las constelaciones del poder. Una visión bastante crítica y pesimista acerca de esto sí a, a, a entender que va a ser extraditado por haber revelado esta información, eh, que era altamente confidencial según el gobierno de Estados Unidos, y si llegara a ser extraditado a Estados Unidos, Assange debería pasar por un proceso judicial, en teoría garantizada su defensa. Tenemos que hacer repaso, y la justicia federal de Estados Unidos debería también analizar un precedente clave, de 1971, que, que incluso, ustedes podrán ver ahí, se llamó los papeles del Pentágono, eh, en donde vemos al señor a la derecha, Daniel Ellsberg, que fue justamente la fuente de filtración de esos papeles. ¿Y qué ocurrió acá? En la película que materializó Steven Spielberg en The Post, que la pueden ver en las, en las plataformas virtuales. En 1971, Daniel Ellsberg filtró a los diarios New York Times y Washington Post 47 volúmenes de documentos papel. 47 volúmenes de documentos clasificados sobre la guerra de Vietnam. Eso fue lo que se conoció como los papeles del Pentágono. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Todos sabemos la historia de la guerra de Vietnam y toda la innecesidad in de ir a la guerra. Pero claro, accionó judicialmente contra los dos periódicos, invocando el mismo argumento que está utilizando contra Assange, Que la difusión de estos documentos implicaba generar un riesgo a la seguridad nacional. Y, ¿o oh, casualidad, igual que a Assange, se le imputa que eh, a los medios se imputaba haber vulnerado la ley de espionaje de 1917, que penaliza con prisión a quien difunde información confidencial a favor del enemigo. El caso llegó a la Corte Federal de Estados Unidos Suprema, y la Corte rechaza el reclamo, la demanda, denuncia del gobierno de Estados Unidos, porque, concluye, era constitucional que la prensa publicase esos documentos clasificados, ya que el gobierno no había probado, de forma fehaciente, que se estuviera configurando el supuesto riesgo de seguridad nacional. Además de que cualquier tipo de restricción iba a ser una censura, que está prohibida, como vimos al principio, no puede haber censura. Refiriéndose al supuesto peligro de seguridad, que esto es uno de los momentos claves ¿no? de la seguridad nacional, el fallo de la Corte dice, esa palabra seguridad se usa como una generalidad amplia, vaga, cuyos contornos no deben invocarse para derogar a la primera enmienda que vendría a ser el artículo 14 de la Constitución Nacional Nuestra y el artículo 3 del Pacto de San José de Costa Rica. La protección de secretos militares y diplomáticos a expensas de un gobierno representativo, informado, no proporciona seguridad real para nuestra República, dice la Corte. Los redactores de la primera enmienda, que insisto, es como el artículo 14 de la Constitución Nacional Nuestra, eran plenamente conscientes de la necesidad de defender una nueva nación, de los abusos del gobierno inglés y colonial, ¿Y qué hicieron? Buscaron darle una, a esta nueva sociedad fuerza y seguridad al proporcionar esa libertad de expresión. Prensa, religión, derecho a orgullo. Con lo cual, este precedente es clave, porque si la justicia condenase a Julian Assange, o por lo menos lo, lo procesase, por haber ejercido esto de difundir información clasificada y haber puesto en riesgo, tiene que haber una probanza concreta de parte de, del gobierno estadounidense, de ese supuesto riesgo que dice haber... Eh, porque de lo contrario se estaría produciendo lo que eh, el mismo Julian Assange eh, describe en esta, en esta pirámide que él describe aquí. ¿no? Una, una, una censura eh, caracterizada como la pirámide en donde en la cúspide ustedes se podrán ver el asesinato de periodistas o el, el, el, las acusaciones judiciales seguidas por las autocensuras, cuestiones económicas, eh, la falta de, de dar información adecuada para, para que sea comprendida por las, el resto de la sociedad y la distribución. ¿no? Eh, todo esto, en definitiva, es lo que... ¿Cómo es que eh, la, eh, la, el ejercicio del periodismo, del periodismo profesional, y no tampoco profesional, está sujeto a que pueda llegar a ser un limitante como aleccionador, una posible condena a Julian Assange por haber violado esta información de interés público? Les comparto brevemente y pueden visualizar todo esto en una película que está eh, en línea que se llama El quinto poder y este es el tráiler donde cuenta un poco la historia que estamos haciendo mención de Julian Assange si es que no la conoce. <risa> Are this is information the world needs to know. Two people and a secret. The beginning of all conspiracies. More people and more secrets. But if we could find one moral man, one whistleblower, someone willing to expose those secrets, that man could topple the most powerful and most repressive of regimes. Bueno, eh, les recomiendo verla eh, refleja bastante eh, con detalle un poco lo que, le, lo, lo que ocurrió hasta su asilo en, en la embajada de Ecuador en Londres, la, el asilo de Juliana Sánchez. El quinto poder es una película que refleja eh, todo esto que estamos charlando. Bueno, eh, en lo que hace entonces a eh, eh, otro caso vinculado con quién es periodista, quién es fuente, quién es filtrador, no podemos dejar de mencionar el caso de Edward Snowden. Edward Snowden. También, fíjense, y vamos a ir apuntando un poco a quién es filtrador, quién es fuente, qué garantías tienen para poder hacer acercar información que vemos que está afectando al resto de, de, de la población, de la sociedad. Era también un contratista, un empleado de una contratista, una empresa contratista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Y en 2013, ya hace 10 años, eh, él reveló cómo las agencias estatales de inteligencia, e incluso las agencias eh, empresas privadas, monitorean y vigilan toda clase de actividad en línea, o incluso también fuera de línea, eh, a todas las personas, incluso, por supuesto, a los y las periodistas. ¿Qué, ¿En qué consistió esta filtración? En este caso, Edward Snowden acudió a la prensa, y ¿qué es lo que aportó? Aportó 1,7 millones de documentos clasificados que fue difundido a la opinión pública a través del diario The Guardian, con Glenn Glingua, que mencionamos recién, a través del Washington Post, y en donde se alertaba justamente esto, que la NSA vigiló masivamente a toda la población a través de una serie de programas informáticos secretos de gran capacidad de intrusión en los dispositivos electrónicos nuestros, de toda actividad en línea. A raíz de esto, Edward Snowden eh, fue procesado, denunciado, obviamente, al denunciar todo esto, él escapa de, de donde estaba, lo comenta la prensa en China, él se, se esconde en China, luego se escapa y está hoy actualmente asilado en Rusia, desde 2013 ya. Eh, se radica una, una denuncia en el Tribunal de Distrito de Virginia, en los Estados Unidos, donde se le imputa la comisión de los siguientes delitos. Robo de documento de propiedad del, del gobierno, comunicación no autorizada de información de defensa nacional, Comunicación intencional de información clasificada de inteligencia a una persona no autorizada. Pero fíjense que a pesar de todas estas denuncias, apenas dos años después, un tribunal de Estados Unidos dictaminó que la colección masiva de metadatos telefónicos estadounidenses violaba los términos de la ley patriota, sancionada en 2001, luego del ataque de las Torres Gemelas. Y el Congreso en ese mismo año, aprueba la Freedom Act, o la Ley de Libertad, que prohíbe a la NSA, a la Agencia Nacional de Seguridad, recopilar esos metadatos Y obligó a que necesariamente se contase con una orden judicial. A esto se sumó el Parlamento Europeo, que dicta en el 2019 una resolución, que se le solicita a los miembros de la Unión Europea que retiren los cargos penales que hubiera contra Edward Snowden, y le ofrezcan protección, e impidan... Su extradición, en este caso desde Rusia, a Estados Unidos, en reconocimiento de su condición de denunciante de irregularidades y defensor de los derechos humanos. Les comparto brevemente el tráiler de la película hecha por Oliver Stone, pero también les recomiendo el documental que ganó el Oscar Citizen Four, que es digamos, el material puro eh, hecho por el documental por Laura, Laura Poitras. Eh, los dos son complementarios, uno es el, el Citizen, Citizen Four, es el, documento, el documental completo, y el, eh, la película Snowden, que también está en las plataformas, tal vez es un poco más de estilo Hollywood Les compartiré primero el, el, la película Snowden Best I can tell, you've been walking around with two broken legs for a week. You ever again landing those legs here those bones turn out? Any other way is to serve you. Yes sir. Why do you want to join the CIA? I'd like to help my country get the world. The average test time, five hours. It's been 40 minutes. 38 minutes. What should I do now? Whatever you want. The deputy director of the NSA offered me a new position. Can you tell me anything about it? <laughs> yeah, no, I can't. Find the terrorists in the internet You're making people very happy. Thank you. You ready for the laugh? Now this looks cheesy. How is this all possible? I think of it as a Google search, except instead of searching all over the what people in public, we're also looking at everything they don't: emails, chats, SMS, whatever. Yeah, it's rich people. Okay, that's not mine. The NSA is really tracking every cell phone in the world. Most Americans don't want freedom, security people. they want security. People don't even know they've made that for Are they watching us? There's something going on inside the government that's really wrong and I can't ignore it. Um, I just want to get this data to the world. I feel like I'm made to do this and if I don't do it then I don't know anybody else that can't This everything I have. They're going to figure out what I've done. Did you access an unauthorized program? The government knows that we have these documents now. Can you get a person with death sentences? I can't some sentence. On what yourself? I'm not out esta es un poco la película, eh, que ustedes verán, que eh, la pueden encontrar en las plataformas y eh, la otra es el Citizen Four, que es un documental, ya les digo, con, con, con la, en, en las entrevistas que hicieron los periodistas y el material crudo, digamos, real de lo que le, eh, se transitó, digamos, Edward Snowden cuando fue, se, se escondió en China, en Hong Kong. Vamos a hablar de esto, es periodismo puro. Y las plataformas también, nos, de alguna manera, nos, este, nos regulan y nos fuerzan. Eh, visto esto, ustedes vamos a hacer un repaso. Edward Snowden acudió a la prensa. Era un empleado de una contratista, como recordamos, de, del ejército norteamericano, que revela cómo se está espiando a toda la gente. Esa información era clasificada, está asilado en Rusia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Snowden no acudió dentro del mismo, de la misma agencia nacional de seguridad a plantear su reclamo? Y a, a plantear que estaba haciendo algo que no lo veía correcto, que se estuviera espiando a ciudadanos comunes y corrientes. ¿Cuál fue el motivo, la razón por la cual él acude, se escapa y deja a su novia y se va sin decir nada para tratar de difundir esta información? Tenía él presente el caso de Thomas Drake. Thomas Drake, en el 2002, con otros compañeros de trabajo de la misma Agencia Nacional de Seguridad, lo que hicieron fue contactar al inspector del Pentágono para denunciar las irregularidades que estaban observando de un nuevo método de obtención masiva de datos que en ese con en ese momento se conocía como Trailblazer. La principal objeción que hizo eh, Thomas Drake al método consistía en que primero no había dado buenos resultados y el presupuesto había sido muy elevado. De esta forma, Sean Crane, que era el responsable de la unidad de denuncias dentro de la, de la NSA, asignó el caso a un grupo de investigadores internos y durante dos años y valiéndose de Thomas Drake, como fuente de información principal de esta, de esta irregularidad, recopilaron un montón de documentos, miles, información clasificada, y dos años después entonces, en 2004, prepararon un extenso informe que criticaba el empleo de esta herramienta tecnológica, que se dejó de utilizar. Pero poco después, eh, ese, ese tipo de información, digamos, de, de por qué se dejó de utilizar esta herramienta, fue filtrada y llegó al New York Times, la información sobre el programa de vigilancia masiva, que implicó que las miradas fueron para Thomas Drake, que fue investigado, procesado, por haber guardado en su poder información clasificada, lo cual justamente era lo que los investigadores le habían dicho que haga, los investigadores de la NSA. Con esa acusación de 10 cargos que fue emitida en su contra en 2010, ¿qué se le imputó a Thomas Drake? Sí, nuevamente la violación a la ley de espionaje de 1917 que utilizaron o que utilizan para condenar al oficial de la CIA, a él eh, también, y eh, de alguna manera fue sancionado por un delito menor por el cual evitó ir a prisión Thomas Drake, pero los excesivos costos del proceso y su desafectación de la NSA le generaron muchas dificultades económicas y familiares. De hecho, actualmente está trabajando como empleado en una tienda de electrodomésticos. Con esa con esa sapiencia, digamos, con esa con esa antecedente, Snowden es porque él decide acudir a la prensa y obviamente jugarse en cierta forma la vida para dar a conocer esto que estaba mal. Esto eh, como antecedente también demuestra en la era de las comunicaciones tecnológicas. Repasemos el periodismo. ¿Quién es hoy? ¿Quién es fuente? ¿Quién es filtrador? ¿Los riesgos que hay sobre cierta información pública? ¿Cuáles son los límites? Porque las categorizaciones judiciales y jurídicas hacen que... Fíjense, las dos personas que están son personas físicas, imputadas. Assange, por un lado, Snowden, por el otro. Pero no hay ningún director ni periodista de un medio tradicional que esté sufriendo padeciendo un proceso que tampoco lo correspondería, ¿no? Pero fíjense estos conceptos que tenemos que re revisar nuevamente. El diario The Guardian informa, hace tan solo 7, 8 años, que la Agencia de Seguridad o de Inteligencia Británica interceptó alrededor de 70.000 correos electrónicos de empresas periodísticas, como la BBC, los diarios The Guardian, New York Times. ¿Por qué? Porque consideran como potenciales terroristas o potencial, potenciales terroristas, bien digo, a los medios de comunicación en el ejercicio de este tipo de información, en la distribución de este tipo de información. O sea, siguen siendo espiados, en este caso, de los periodistas profesionales, con el uso de inteligencia. Hay malware espías que está comprobado porque en 2019 se inició una demanda en los tribunales de California, Estados Unidos, contra las firmas del INSO Group, Technologies, expresando que entre abril de 2019 y mayo de ese año, una empresa habría usado los servidores de WhatsApp, el servicio de mensajería de Meta, que están ubicados en los Estados Unidos, para enviar un malware denominado Pegasus. Y ese Pegasus se instaló en 1.400 teléfonos móviles y dispositivos. ¿Al fin de qué? Para infectar esos dispositivos con el propósito de llevar a cabo una vigilancia puntual a ciertos usuarios. Entre ellos, Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Eh, ¿Por qué tenemos a colación este tipo de ejemplos o casos? Porque eh, hay una suerte de justificación con la doctrina de la seguridad, de la vigilancia, eh, que llevan a cabo las empresas, junto con los gobiernos, en este caso de Estados Unidos, donde fíjense que en el 2019, en octubre también, el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, y funcionarios legales del Reino Unido y Australia, le pidieron en una carta a Facebook, a Zuckerberg, que tome ciertas medidas antes de implementar el cifrado de extremo a extremo de los productos mensajería Y el gobierno del Reino Unido también lo hizo, ya advirtió eh, previamente que el plan de Facebook para permitir a los usuarios enviar mensajes cifrados eh, beneficiaría a los delincuentes. Y pidió a las empresas de redes sociales que desarrollen puertas traseras para poder dar a las agencias de inteligencia el acceso a las plataformas. Esto es un poco un juego macabro entre los gobiernos que intentan eh, acceder y controlar la seguridad, prevenir atentados terroristas y la intimidad o la preservación de las comunicaciones, dando por supuesto que todos seríamos potenciales terroristas o y, y de, de, de, actores y delincuentes. Es peligrosísimo porque estamos sujetos a que, vinculado con el secreto de la fuente de, de, de información periodística, se acotan muchísimo los márgenes para que las fuentes puedan confiar los la... comunicadores, salvo estos sistemas de encriptación, que tampoco son 100% seguros, como dijimos referencia recién. Pero a, para detectar la importancia del caso de Wikileaks, que dio pie, igual que el de Snowden, fíjense que incluso hasta la, o sea, hace ya 13 años, en el 2010, se dictó una declaración en conjunto por la Relatoría Especial de la ONU, de la libertad de Expresión, junto con la de la OEA, que tuvo su origen a partir de la divulgación de las comunicaciones diplomáticas de Wikileaks. ¿Y qué es lo que, de alguna manera, proponen? Que, eh, de alguna manera, quienes divulguen información sobre este tipo ¿no? de, de, de situaciones, como las que hizo Assange y, y Snowden, eh, deben garantizarse, el Estado debe garantizarle, protección frente a posibles sanciones legales. No perseguir al comunicador y al difusor. En todo caso, revisar y proteger a esa fuente. Eh, porque cualquier intento de imponer sanciones, dice esta declaración conjunta, debe fundamentarse en leyes previamente establecidas, debido a proceso, judicial. Pero principalmente, ¿cuál sería el fin? Justamente que la información fluya. Porque acallar al, al, al mensajero implica decir, mira lo que te espera. Es una, una, como una, eh, una suerte de aleccionadora a la medida de, de procesar y condenar eh, y, y mantenerlos, en, en este caso, a Nogue, asilado en Rusia, y a Assange detenido en condiciones inhumanas en Inglaterra. Y a esa declaración en conjunta de la OEA y de la ONU se sumó otra más, que es una directiva del Parlamento Europeo del 2018, que trata de buscar en la vuelta a esto, ¿no? ¿Quién es periodista? ¿Quién es filtrador? Y el que difunde información. Se trata de garantizar, con esta directiva, que las personas que trabajan para una organización público-privada, que están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales, esas personas son las primeras en tener conocimiento de las amenazas o prejuicios para el interés público que se plantea cuando toman conocimiento de algo irregular. Al delatar, al delatar... Eh, eh, por llamarlo entre comillas, de alguna manera, lo que sucede adentro, desempeñan un papel clave a la hora de descubrir y prevenir las infracciones a la ley. Pero esos potenciales informantes suelen renunciar a informar sobre estas preocupaciones, justamente por temor a las represalias y antecedentes que lo avalan. ¿no? Entonces, lo que se trata de hacer contra la directiva es de garantizarle por lo menos de, de determinar que no se va a considerar que esos denunciantes, denunciantes hayan vulnerado la ley, el secreto, lo que fuere, siempre que se justifique hay motivos razonables para creer que la denuncia o la revelación de esa información era necesaria para eh, prevenir una situación X o de, o de difusión eh, pública. Bueno, son normativas que ayudan un poco a entender que... Eh, y avanzar en estas conclusiones. Por ahora, ¿el secreto de la fuente de información periodística es un derecho? Sí. Repasemos lo que dijimos al principio. Toda clase de restricción o injerencia al derecho humano a recibir, investigar y difundir, requiere, necesariamente, que sea esa restricción fijada por ley, que determine los casos concretos, los justificativos que validen el acceso al conocimiento de los datos, los metadatos y el contenido, de la, de la comunicación en sí misma. Pero que eh, el camino de, una, de la sanción de una ley obliga a que, ya sea el Estado, las, las activistas, sea, exijan esto, su cumplimiento y su monitoreo. Porque esa ley tiene que estar fundada en el necesario dictado. Es decir, en la existencia de una sustancial o importante objetivo social prevalente, que esto tiene que ver un poco con la difusión de la información, ¿no? de interés público, esa restricción, es decir, si hay una supuesta riesgo a la seguridad nacional, tiene que estar de alguna manera legitimada y probada de parte del Estado, como vimos en el caso de los papeles del Pentágono, de alguna forma como se le está invocando a, a, a, a la imputación que se le hace a Sancho o a Snowden. Esa restricción no tiene que ser arbitraria, decidida por un organismo, por una agencia nacional de seguridad, tiene que ser por ley, con un medio compatible, con un fin legítimo pero también que no pueda ser eterno, ni por contenido ni por tiempo. O sea, la restricción a la libertad de expresión, salvo una catástrofe, como hemos visto con la pandemia, que tuvimos limitaciones y restricciones a nuestros derechos individuales, no puede ser eterna y tampoco puede ser 100% absolutamente sobre todo. Tiene que haber un equilibrio. Y para ir cerrando con una recomendación de varias películas, de origen norteamericano, casualmente, que son bastante críticos respecto a sus gobiernos y sus eh, organismos. Si bien las leyes, uno como abogado y profesor, uno piensa que las normas son tal vez el camino, pero no deja de ser uno de los caminos, no, ser, no sería el único. Las leyes y el compromiso personal que asume eh, un periodista, o un comunicador, para proteger la identidad de la fuente, eh, era considerado muy razonable, sobre todo en la era analógica, ¿no? de esta previa a la, a la conectividad múltiple. Pero justamente ante el avance tecnológico en los últimos tiempos, es evidente que esta situación mmm, se hace cada vez más difícil. No tiene igual entidad, teniendo en cuenta que todas las personas, como dijimos, hoy en día eh, son por comunicadores, comunicadoras, eh, pero también están sujetos entonces a esta vigilancia masiva, al uso de la inteligencia artificial de parte de las agencias de seguridad, que solicitan a las empresas a su vez puertas traseras para poder ingresar, y ustedes dirán, no tengo nada que esconder, tema aparte para discutir sobre el derecho a la intimidad, pero que está vinculado, porque hace a la intimidad, al pensamiento libre, y a poder comunicar y difundir. Se justifica entonces con mayor razón que se reconozca expresamente por ley la debida protección y la limitación técnica a implementarse en resguardo de los derechos humanos. Me refiero a mantener la garantía del anonimato de la fuente de información periodística. No puede pasar por alto otro punto trascendental, que es la economía de las pequeñas organizaciones de prensa. Eh, en el caso de Wikileaks, además de todo lo que vimos que sufrió en persona Juliana Assange, Wikileaks fue ahogado financieramente por órdenes impartidas por el gobierno de Estados Unidos a las empresas, tanto Amazon como Mastercard, como Visa, como Paypal, donde de alguna manera evitaban que los suscriptores pudieran abonar y sustentar ese medio de comunicación. Lo que conllevó a la paralización de la actividad y a impedir el acceso a los servicios. O sea, hay una nueva versión de la vulnerabilidad mucho más antigua que la censura previa, eh, que era en la época monárquica, ¿no? Pero fíjense que es particularmente efectiva, en perjuicio de los nuevos jugadores, personas físicas y activistas, en la difusión de la información. Por eso, para cerrar, en miras a dar una debida y adecuada protección a este derecho humano a la información, en una sociedad democrática que se precie de tal a la larga resultará más importante que se genere una sólida protección constitucional a los miembros más débiles del denominado cuarto Estado, en razón de contar con menos visibilidad pública y con menos posibilidades de enfrentar la presión de los gobiernos y de las empresas privadas intermediarias, que eventualmente solamente hacer hincapié en los derechos de grandes conglomerados y grupos económicos concentrados de comunicación. De eso se trata la preservación de la democracia. Espero que les haya sido útil estas reflexiones, estos conceptos, y que sigamos pensando en lo que es la evaluación del ejercicio. Les agradezco mucho la atención. Gracias.